hola qué tal muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy les explicaré cómo quitarle la contraseña a un usuario en windows 10 antes que nada debes saber que existen varias formas en este vídeo se van a explicar dos las más rápidas y las más sencillas de hacer por lo que si estás deseando por algún motivo cambiarle o quitarle la contraseña a algún usuario en tu equipo sabrás cómo hacerlo en unos sencillos pasos para ello la primera opción y la más sencilla es yéndonos a inicio y nos vamos a configuración. Una vez dentro de la ventana de configuración nos vamos a dirigir al apartado cuentas. Damos clic sobre él y esperamos que se nos abra la información de tu cuenta local. Una vez dentro de esta opción nos vamos al menú de la izquierda y veremos que tenemos opciones de inicio de sesión. Pinchamos sobre ella. Y se nos va a abrir un apartado nuevo en el lateral derecho. Por lo tanto, si nos fijamos, también debemos tener un poco en cuenta de que existen varias formas de poder iniciar sesión en Windows. Windows Hello, con una huella digital, con un pin, con una memoria. ¿vale? Y aquí abajo tenemos la opción de contraseña. Pulsamos sobre contraseña y veremos lo que nos dice. La contraseña de tu cuenta ya está lista para que puedas usarla para iniciar sesión en Windows, las aplicaciones y los servicios. Nosotros, como queremos cambiarla o queremos quitarla, yo eh, en este momento tengo puesto una contraseña, pero mmm, para explicar el ejemplo, vamos a hacerlo. Pinchamos sobre cambiar, le ponemos, nos pedirá una contraseña actual, que es la que tienes ahora mismo en tu equipo, y se la vamos a poner. Una vez tengamos escrita la contraseña, vamos a dar en el botón siguiente y nos pedirá introducir una nueva contraseña, confirmar la nueva contraseña e introducir unos indicios de contraseña. Como en este caso el vídeo va relacionado a quitarle la contraseña Windows a, al usuario en Windows, lo vamos a dejar todo en blanco. Por lo tanto vamos a dar siguiente y finalizar. Desde este momento tu usuario en este equipo no tendrá contraseña por lo tanto cuando inicie sesión o reinicies el equipo se reiniciará y entrará a la interfaz del usuario sin pedir contraseña vale esta es la primera opción que les quería enseñar la otra más sencilla la segunda la segunda opción es eh, simplemente yéndonos a, al explorador de archivo o si tienes el, el, el equipo en, en el escritorio puedes hacerlo también nos vamos a dirigir a, a este equipo y le vamos a dar clic derecho. Una vez que damos clic derecho, se nos va a abrir este menú contextual. Le vamos a dar en administrar. Dentro de administrar, veremos que eh, se nos abrirá una ventana de administración de equipo. Y en el apartado de la izquierda, en el menú de la izquierda, buscaremos la opción que pone usuarios y grupos locales. Pinchamos sobre ella y se nos abrirá un submenú. Dentro de este submenú, Encontramos la opción de usuarios y grupos. Pincharemos en la primera carpeta, la de usuarios, y veremos eh, todos los usuarios que hay activos en este equipo y los que no están activos también. Entonces eh, nos vamos a dirigir al usuario en el que queremos que la contraseña, le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar a establecer contraseña. Nos dará un mensaje de advertencia, le vamos a dar a continuar y eh, en esta ventana nos deja escribir la contraseña que queremos ponerle al usuario. Si la dejamos en blanco, se quedará sin contraseña. Y si le ponemos una, nos pedirá la contraseña al iniciar Windows otra vez. Bueno, este era el vídeo que les traía para hoy. Un vídeo bastante corto. Espero que te pueda ayudar. Si es así, dale like, suscríbete a este canal y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima.